Los jubilados y pensionados de Centroamérica, México y el Caribe nos preparamos para celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor este primero de octubre en la ciudad de San Salvador, República del de Salvador. Los invitamos a todos. Juntos somos más fuertes para defender nuestras conquistas y para luchar por nuestros derechos.